estaré en el de Superman. Estás muy desarreglado, Damien. Desde que nací No te confíes Perdiste antes de que empezáramos Estamos en guerra contra estos animales. ¿Te crees mejor que él? Permitiste que el Guasón siguiera matando. No pudiste salvar a Lois, ni a Jason, ni a nadie. Suficiente. Vámonos. Pero los prisioneros... Hoy no. Superman está tras las rejas. Damien, mi propio hijo, lo acompaña. Pero jamás podemos olvidar por qué los pusimos ahí. Debemos estar alerta. Creí que su objetivo era calmar a las personas, señor Wayne. No está solo en la reconstrucción de Ciudad Gótica y Metrópolis. Pero si no cambiamos algunas opiniones pronto... Pensé que por eso contrataste a esa empresa sobrevalorada de R.P. Lucius. Convencer a la gente de mudarse a esas ciudades es mucho más difícil cuando temen que alguien las destruya otra vez. Superman jamás saldrá. Lo dejé claro. Pero Wonder Woman, Black Adam, Aquaman siguen sueltos en alguna parte. Al parecer inmunes a la ley. Sé que construyó al hermano Ojo que mantiene vigilados esos cabos sueltos, pero el público no lo sabe. El secreto del hermano Ojo es crucial. Nuestros enemigos no pueden combatir algo que no saben que existe. Bueno, al menos siga un consejo por el cual le pagamos tanto a la gente de RP. ¿Cuál es? Sea un poco menos Batman, sea un poco más un Playboy millonario. Salga por la ciudad de día y sonría. El muestreo dice que la gente se siente más segura cuando lo ves sonreír. Hmm. Ese sería su otro trabajo. Bruce, considere ampliar su círculo de confianza. Nadie gana todo sin ayuda. Ni siquiera usted. Como área de recepción, este lugar necesita mejoras. Dinah, Oliver... Gracias por haber venido tan rápido. Por suerte encontramos una niñera. Mi bisabuelo construyó el subterráneo original de Gótica. Pero ahora... Es la Baticueva. Y este es el hermano Ojo. Parece el Ojo de Sauron. ¿Centro de vigilancia? Más que eso. Es un centro de comunicación que une a todos los satélites y servidores del planeta. Nos alerta cuando el peligro viene. Y nos guía cuando el peligro llegó. Solo un verdadero genio podría operarlo. No sé sobre los genios, pero tengo un doctorado. ¡Dyna! ¡El esposo de Dyna! ¡Vinieron desde lejos! Demasiado lejos, pero es bueno cambiar la vista. Me sorprendió que llamaras, Bruce. Todo parece estar bien. Así que, ¿qué ocurre? Desmantelar al régimen creó huecos en la seguridad global. Los cubrimos donde podemos, pero no es suficiente vulnerables. Harleen, enséñales lo que encontraste. Seguro, Bats. Gorilla Grodd, el simio parlante favorito de todos. Tiene una pandilla de tarados. Los llama la sociedad. Mi informante en Ciudad Gorilla dice que Grodd planea algo grande. Pero qué, dónde, cuándo, no sabemos. Sabemos una cosa. Espantapájaros le enviará a Groth un cargamento de gas del miedo desde el escondite en el matadero del pantano, lleno de mosquitos. Qué bueno que traje mi repelente. Necesito que ustedes intercepten ese gas antes de que llegue con Groth. ¿No vas a acompañarnos? Desafortunadamente, no puedo irme de Gótica sin preocupar al público. Tranquilo, Bats. Con esta gente a cargo, ¿qué podría salir mal? Sé que soy el nuevo. ¿Pero en serio confías en Harley? Es una persona diferente desde que el Guasón murió. Casi. ¿Pueden ir más rápido? Quiero que Grob me arranque la cabeza porque tu gente es lenta. No temas, Deadshot. Estaremos listos para el ataque de mañana. ¿Mañana? Mono no atrevido. Qué gusto verte aquí. Que sigan avanzando. Veré qué está pasando. ¡Roger! ¡No te veía desde hace mucho! ¿Viniste a acabar con estos gándalos? Vaya amiga piedra. ¿Roja? ¿Estás con ellos? Se suponía que tu Bruce cuidaría mejor lo verde. Lo único que ha hecho es remodelar las junglas de concreto de Gótica y Metrópolis. En mi opinión, no hay mucha diferencia entre él y Superman. Te faltan algunas hojas de pino si crees que a tus nuevos amigos les importa lo verde. ¿Gruff cumplirá sus promesas o será mi siguiente víctima? Ay, Roga, ¿por qué me obligas a esto? Hagamos equipo otra vez, volvamos locos a los hombres, ¿me entiendes? Como los viejos tiempos. Los viejos tiempos fueron divertidos, pero en estos tiempos estoy ocupada. Por favor, antes inhalaba eso por diversión Entonces apreciarás mi nueva fórmula ¡Oye! Ah, tienes una tolerancia alta pero todos le temen sacan santa. superhéroe jugando en la baticueva pero lo escuchas verdad qué cosa tuyo real enterrado debajo del piso rasca rasca para salir tuyo que cortaría las gargantas de sus amigos y se reiría de ¡Esa es mi chica! ¡No, Harley! Siempre eres tan decepcionante. ¿Por qué me molesto? Ningún tipo resbaladizo de traje barato y sonrisa más barata me volverá a decir quién soy. ¡Nunca! ¡Jamás! Nos amamos hace mucho tiempo. Pero eso ya se acabó, señor Sonrisas. No. No. No. is ¡Se quema! Mamá solía decir que las plantas no eran lo mío. ¿Estás listo para escuchar? ¿Quieres a espantapájaros y a sus matones? Están mezclando gas tóxico en tu patio trasero. Vinimos a detenerlos. Mm. Entiendo. Si regresan, estaré listo. ¡Ay, oh, cosa del pantano! ¡Eres increíble! Si te quieres unir al equipo, nos encantaría tenerte. Lo no consideraré ¿eh? si nuestros intereses coinciden. Por ahora, vete. Este pantano debe sanar. ¿Dónde estabas? Solo en las nubes, escuchando. Si alguien te viera... ¿Cuántas veces te lo he dicho? Es demasiado peligroso afuera de Kandak. Ah, pasé décadas perdida en el espacio, atrapada en el hipersueño hasta que Adam encontró mi nave. Pero ahora estoy atrapada aquí. ¿Cómo podemos hacerte sentir más cómoda? Déjenme salir. Diana, me enseñaste lo que mis poderes pueden hacer. Este mundo necesita ayuda. Las personas de la Tierra están divididas, siempre peleando. Ese es el mundo sin Kal-El. Batman tiene ojos en todas partes. No puede saber de ti antes de que estemos listos. ¡No les tengo miedo a un enmascarado! ¡Ah! ¡Puedo doblar acero con mis propias manos! Igual que tu primo. Bueno... ¿De qué sirven estos poderes si ni siquiera puedo ayudar a Kalel? Lo ayudaremos, Kara. Justo como hicimos con Dayana en Temiskira. Ya llegará el momento. Salvaremos a Kalel y Batman responderá por todo. Debemos atacar si queremos detener a Grodd. Suenas como un militar, no un justiciero. ¿Y si llamas al ejército? No hay ejército. Aún no. Para destruir al régimen, debemos empezar con los cimientos. Sí, bien. ¿Planea sacar a Grodd a través de su ejército de gorilas? Grodd es su alfa. Derrótalo y los demás se rendirán. Pero ten cuidado si encuentras a otros miembros de su sociedad. Son más coordinados de lo que creemos. Ciudad Gorila, allá vamos. Llamaré a la niñera. Mami y papi llegarán tarde esta noche. Si Oli y tú no están cómodos con esto, Dinah, haré que Blue Beetle y Firestorm se encarguen. No, podemos hacerlo. Llevas mucho tiempo sin pelear. Ahora tienes una familia. También eres familia, Bruce. No estuve ahí para terminar la pelea contra Superman. No pienso perderme esta.